¿Qué tal familia? ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que todos estéis perfectamente En el día de hoy estaremos averiguando cuáles serán las recompensas que Galactus en el gran evento final nos podría estar dando además nuevas recompensas y regalos que fueron añadidos en el juego podrán conseguir pavos gratis. Así que chicos aseguraos de ver el vídeo hasta el final para no perderos nada de todo lo nuevo que está por llegar a Fortnite.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 les dejaré debajo en la descripción un link donde podrán participar directamente y allí elegimos los ganadores. Ya tenemos muchísima nueva info sobre el nuevo evento de Galactus en esta temporada 4 de Fortnite. Si no estuvieron atentos a los anteriores videos, quiero mencionarles que Fortnite está añadiendo ya la skin de Galactus en los archivos del juego. Por lo que pronto la veremos en la tienda del juego. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite siempre que vayas a comprar cualquier skin. Hermanos, si utilizan el código comenten en los comentarios. Yo uso el código Mister de Neox. Hay un nuevo evento que está por llegar a Fortnite. Y como vimos en el propio tráiler de esta temporada nueva de Fortnite, Galactus está acercándose cada vez más a la isla de Apolo. Se ha descubierto que en algún punto de esta temporada veremos el helipuerto del respawn sobrevolar por todo lo aslo, por sobrevolar por todo lo alto de la isla de Fortnite. Es que estas imágenes que están viendo en pantalla ahora mismo son originales de cómo se verá el helipuerto sobrevolando la isla del juego. Se han filtrado estas imágenes reales sobre el evento. Así que prepárense porque realmente muy pronto tendremos el nuevo Super Helicarrier sobrevolando la isla de Apolo. Galactus está empezando a llegar... Y podemos verlo ahora mismo ya en la propia isla de Fortnite. Han aparecido secuaces robots de Galactus alrededor de la isla. Además, veremos que este robot de Galactus a cada rato estará dropeando mini robots. Estos nos quieren atacar, por lo que es mejor acabar con ellos y destruirlos por completo. ¿Pero cómo podemos hackear los bots en Fortnite? Estos también podremos hackearlos. Así que si deciden agarrar uno de estos mini robots... Verán que podemos usarlo como arma en el juego. Realmente se ven demasiado locos. Aprovechen para agarrar uno de estos mini robots... Para terminar con la vida del gran robot de Galactus... Así no gastarán ni siquiera una bala. Además, una vez hemos destruido el gran robot de Galactus... Obtendremos 15.000 puntos de experiencia totalmente gratis Y no solo eso, sino que realmente el loot que nos dejan estos robots es totalmente impresionante Debemos matarlos para obtener todo este loot tan increíble Es la mejor forma de obtener el mejor loot en Fortnite Cada vez que matamos a uno de estos, nos estará dando una arma legendaria como mínimo, y además muchísimas curaciones y mini escudos. Además, nos esconden un gran secreto: estos nuevos robots. Mirad si los disparamos cuando están en la tormenta. Veremos que poco a poco ni siquiera nos disparan. Ahora, si no nos damos prisa en destruirlo, Galactus los vuelve a llamar de regreso para recargarlos y desaparecerán del mapa. Estoy seguro de que toda la NEOX Army está preparada para poder utilizar este nuevo método para conseguir las armas legendarias. Si consiguen acabar con uno de los robots, conseguiremos 15.000 puntos de experiencia totalmente gratis. Lo que significa que si tenemos un total de 4 para la misión, recargaremos nuestra cuenta de Fortnite con 60.000 puntos de experiencia gratis. Comenten en la sección de los comentarios cuántos robots de Galactus han podido destruir hasta ahora. Estas nuevas máquinas de guerra que vemos en el juego ya las encontramos hace muchos días en la pantalla de carga de Iron Man filtrada que enseñamos en el canal. Así que ahora ya sabemos de qué se trataba realmente el símbolo que ahora sabemos se refería a las máquinas de Galactus. Con el tráiler de lanzamiento de esto nuevo que ha llegado a la isla, además también pudimos ver todo tipo de poderes de los superhéroes que estarían llegando al juego. Y no solo eso, sino que todavía encontramos muchos más superpoderes en los archivos del juego. Así que estos nuevos poderes debemos descubrirlos. Tenemos filtrados los que están viendo ahora mismo en pantalla. Aunque posiblemente puede que ahora mismo ya se encuentren dentro del juego Prepárense para la llegada de la nueva skin de Venom a Fortnite y Black Panther también Porque filtramos uno de los comics que nos mostraba que Venom estaría llegando a Fortnite No solo eso, sino que en los propios archivos del juego... De esta temporada 4 hemos encontrado nuevos desafíos de Venom Así que la skin, se ha confirmado, que estará llegando próximamente a Fortnite Y también están los nuevos desafíos de la skin de Galactus Por lo que probablemente la skin de Galactus estará llegando antes del evento final de Fortnite en vivo Chicos... Pronto tendremos la llegada de nuevos packs a la tienda y además nuevas skins muy chulas. Recuerden utilizar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para ser los mejores y para ayudar a la Neox Army. Así que hermanos, les espero a todos en el siguiente video. Recuerden estar suscritos si todavía no forman parte de la familia y simplemente puedes dejar tu poderosísimo like, que eso apoya muchísimo este tipo de contenido. Para todos los que llegaron hasta el final del video, quiero que comenten debajo en los comentarios, yo Uso el código MrDeneox Estaré dando corazones Entre los que comenten Eso en los comentarios Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Cracks! Un besito a todos y...